¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman, estamos en el estudio de Full Hard y el día de hoy vamos a hacer una comparativa entre el rendimiento del Core i7-7700 el cual tengo acá a mi derecha, contra el i5-8400, por supuesto ambos de Intel es decir, acá tenemos séptima generación contra octava generación en un micro que sería el de gama alta contra el actual gama media como ninguno de estos dos procesadores es de serie K y que por lo tanto no tienen el multiplicador desbloqueado entonces acá la verdad es que el chipset de la motherboard... No importa mucho, lo más importante que tienen que tener en cuenta es que para todos los benchmarks de juegos por supuesto utilizamos una GTX 1060 de NVIDIA Pero si quieren conocer las especificaciones técnicas de la madre y todo lo que más que utilizamos pueden verlo en la descripción del video Entonces si no conocen estos procesadores, por las dudas, veámoslos con sus especificaciones técnicas Empezando por el Core i5-8400 tenemos 6 núcleos, 6 threads Después, una velocidad de base de 2,8 GHz y una de boost de 4 GHz con 9 MB de caché, o caché como le quieren decir, y un TDP de 65 watts. Continuando con el i7-7700, tenemos 4 núcleos, 8 threads, 3,6 GHz de velocidad base, 4,2 GHz de velocidad boost, con 8 MB de caché y 65 watts de TDP. Es decir, es lo mismo, digamos, en TDP que el i5-8400. Y como venimos haciendo hace varios videos, realizamos benchmarks tanto sintéticos como de juegos reales. Entonces, empezando por los resultados de los sintéticos, nos encontramos con que el i5-8400 supera notoriamente al 7700. Por ejemplo, si vemos los resultados del 3 d Mark, vamos a ver que el 8400 gana en tanto el Time Spy con casi 100 puntos más y el puntaje de CPU supera casi en 1000 al resultado del 7700. Algo muy similar sucede también en Cinebench, en donde tenemos casi 200 puntos más en el 8400 que en el 7700. Pasando a la prueba en Superposition, vamos a ver que el resultado es muy similar, acá realmente no hay una diferencia notoria. Continuando con los benchmarks de juegos, vamos a notar que acá claramente el 8400 es el ganador, porque por ejemplo en CSGO y en Overwatch, tanto los cuadros por segundo promedio como mínimos son superiores a los del 7700. La única diferencia sustancial la vamos a notar más que nada en el PUG, en donde si nos fijamos, la cantidad de cuadros por segundo mínimos en el 8400 está cerca de los 44 cuando tenemos 52,9 aproximadamente con el 7700. Lógicamente mantuvimos la misma GPU para los benchmarks entre las dos plataformas. Pero creemos que la diferencia que vimos recién en el Pug está más que nada por una variación de frecuencias en donde tenemos que el i7-7700 posee una velocidad de base y de boost superior a la que tiene el 8400. Sin embargo la realidad es muy clara y es que el procesador que tengo a mi izquierda, es decir el i5-8400, es decir el de octava generación, es claramente superior. Por lo menos en mi opinión personal la mejor decisión a la hora de comprar uno nuevo, más aún considerando que el i7-7700 ya está discontinuado, y se está dejando de vender. Entonces vamos a ver que el i5-8400 rinde lo mismo o más que el 7700 por considerablemente menos dinero. Como siempre, por supuesto, si quieren conseguir cualquiera de los componentes que tenemos acá en la mesa, y por supuesto otros también, lo pueden hacer en fullhard.com.ar y si tienen alguna consulta también nos pueden escribir vía Facebook. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.